Hey, ¿Qué pasa chicos? Pues tenemos un nuevo vídeo, pero antes Creo que no se me entiende muy bien Voy a quitar la mascarilla Creo que tienes el coronavirus Que al final te pones a hablar y no se me entiende nada, ¿no? En fin, vamos allá Bueno, como sigue diciendo Como se iba diciendo <risas> Hoy toca nuevo vídeo Y no podía hacer de otra manera Que subíos un vídeo de... Caramba, voy a quitar ser tonto Porque es que Mm. Bueno, mm. <ríe> era el dentista y me han dado estos dientes para pa masticar sangre, pero mm, vamos, un poco absurdo porque realmente la sangre no se mastica, sino que se, se sorbe. Podrían haber dado una pajita en vez de unos dientes, pero en fin. Bueno, como sabéis, estamos ya en fechas de Halloween. Y claro, todo el mundo en estas fechas, pues se vuelve loca a subir vídeos a YouTube en plan... Voy a subir mi disfraz favorito de Halloween Voy a hacer mi manualidad favorita de Halloween Voy a hacer mis mierdas favoritas de Halloween Pues yo, ¿qué he pensado? Pues, Jorge Jairo, vamos a ver, estamos en Halloween Tu canal, ¿sueles hacer tags? Pues vamos a hacer un tag terrorífico Y, bueno, para hacer este tag necesito a la más bruja de esta casa Que es Majo a la bruja de la casa! Sí. Es muy bruja, ¿eh? Aunque la veis ahí, lleva su, su gorrillo y demás, ¿no? Pero ponte bien el gorro, ¿no? No, pues que una, no se queda por arriba. Una, ¿Cómo que no? A ver, vamos a ver. Ya está. Ahora sí es una bruja. Bueno, ¿estás preparada? Vamos a hacer un tag. Muy vamos a hacer el tag del miedo o del terror. Uh -huh. Venga, empiezo. Vamos a hacer la, pues, la dinámica que tenemos de los tags. Hago la pregunta y contesta cada uno una cosa, ¿no? Venga, voy. <risa> Primera pregunta. Qué ¿Cuál es tu película de terror favorita? Ninguna. Porque no he visto casi ninguna, creo que he visto una en mi vida. A <ríe> ver, <en> el cine. <ríe> yo no soy tampoco de películas de terror. <ríe> es muy tembada yo no voy a pagar para pasarlo mal, así que no, no voy a verla. Bueno, pero en la has visto alguna, ¿no? Yo diría de terror, que no me parece de terror, el sexto sentido está muy bien hecha. Pues ya, ya, tú son es los terrones, ¿no? <risa> bueno, una película de miedo que haya en Jungia Sí, yo también la he visto no Venga, digo. yo voy a decir el sexto sentido oh, Pues ya está, pues yo eso está, esa misma Venga, pues el sexto sentido también Es que me acuerdo si vi la llave del mal o yo qué sé ¿La llave del mal? Un rollo, un rollo Bueno, yo vi de Ring en el cine y me cagué vivo, ¿sabes? Dije <risa> <risa> Cuando salía la tía esa del pozo con los pelos así digo, yo, pues, no, yo, ya yo... no pago más por esto ¿Eh? ¿Es que no lo paga por pagarlo más Segunda pregunta ¿Cuál es tu peor pesadilla? Tú ¿Cómo que yo soy ¿Sí tu peor pesadilla? Yo una vez oye que mataba a toda mi familia a la <ríe> larga, ¿En, una bueno? tienda, en una tienda de electrodomésticos Sí, casi está Estaba un poco agobiado, creo Pero sí, ya no te veo. ¿Crees en los fantasmas? <risa> ¿En qué tipo de fantasmas? <risa> vamos a ver, si, está, si existe Cristiano Ronaldo, no vamos a querer en los fantasmas Pues ya está, pregunta que claro. Venga, no, pero en serio, ¿crees en los fantasmas? En los fantasmas de, de que dan miedo, estos que se te aparecen así en la noche No Yo sí quiero en los fantasmas Pero si se me aparece mi abuelo o alguien, pues Pero pues, pues, pues ya está, pues o sea, Pero eso no es un fantasma que dé miedo, miedo, tu abuelo tu familia bueno pero verdad, no es, es si crees en los fantasmas eh, cuarta pregunta a qué le temes algo le temerás ¿no? yo le tenía mucho miedo mucho miedo a morirme solo tenía miedo a eso eso es a lo que más le temía a la soledad sí, a quedarte solo a quedarme solo creo bueno, que a sin no sí Pum. Así, pero... Así, que te quedes tú solo en el mundo, que no tengas con sí, nada, sí. ni un primo, ni un hermano, no, no, ni un padre, ni nada madre Eso es muy triste, eso, eso yo también, yo creo que es algo que más le tengo fíjate lo que te sí. digo Quedarme solo en la vida Porque tiene amigos, pero la familia es la familia Tan claro. ¿Crees en lo sobrenatural? La quinta pregunta, crece en lo sobrenatural? Hombre, estando a la mío tienes que creer porque... <risa> Sí ¿De qué te ríes? No he hecho ninguna guardia <risa> Vivir conmigo Ya es de. Es surrealista <risa> No sobrenatural es surrealista. ¿Pero por qué? Pero bonito Bueno, pues ya está Como la Pues nada Yo no sobrenatural Pues sí creo En lo sobrenatural Sí creo Tiene que haber algo más Es más allá Claro <risa> A ver Sexta pregunta ¿Cuál ha sido Tu mayor trauma viendo una película De terror? Bueno, tú has dicho Que no yo tengo una, un trauma. Bueno, no es un trauma. Lo conté en un programa de... Lo he contado en un programa de... De... Sin papeles, ¿no? Que, además, os lo dejaré por ahí en el enlace igual. A ver, yo de pequeño vi una película con mi padre que se llamaba El baile de los vampiros, que es una película muy vieja, de los años 60, no 70. Es que el nombre ya... Pero bueno, es una película que yo la he visto de mayor y no da miedo. Esa película no da miedo. Es, es, da, a ver, hay vampiros y tal... Pero no da miedo, hay cosas de humor, está divertida, ¿no? Pues vale, la vi con 7, 8 años esa peli. Y la vi con mi padre, entonces yo me quedé solo en casa, mi padre trabajaba en el bar, se fue para el bar, me dejó solo. Y yo en mitad de la noche pensé que iba a venir un vampiro y me desperté. Entonces me puse, salí a la calle de noche sin luz, que me metí de, de mi casa a donde había el bar, había un camino oscuro, que daba mucho miedo, que había casas ahí en que no vivía nadie, medio lo aunque... me rompí, bueno, acojonante, pues. Ahí, ahí el vídeo del pueblo, mirarlo, no imaginarlo de noche. Bueno, pues <risa> pues eso, fíjate cómo sería Tiene su tela que tenía miedo que, mi, que me viniese a, a un vampiro y me fui yo solo de noche a las 3 de la mañana, <risa> sin luz hasta mi bar. Luego llegué, cuando llegué al bar y me vieron mis padres, me pegaron dos collejas buenas y me dijo, a ver, para casa. tú estás tonto. Y ya no tenía miedo. Volvió a casa y dijo, pero tengo ese en una película. ¿Crees en la mala suerte o me conocido a mí? A ver, claro que hay mala suerte. A ver, yo no creo en la mala suerte. Yo creo que más que creer en la mala suerte... Existe, pero va por rachas también, porque hay veces que te pasan cosas de que parece que es mala suerte, pero luego también hay cosas que te pasan que y es si buena, hay, suerte. De buena suerte. Buena suerte, buena suerte, luego viene una hostia, seguro. Bueno, una pero. Pero bueno, que tampoco es, es algo que está ahí, que es normal. Vale, a ver. Otra pregunta. ¿Qué leyenda urbana te ha dado más miedo? ¿Sabes cuál es, sabes cuál es una leyenda urbana, no? Lo de la niña de la curva, lo de historias así de terror. Yo creo lo de la, lo de la niña, lo de ir conduciendo y que se te aparezca a alguien, eso da un poco de miedo. Y de hecho yo una vez que salí de fiesta, ya no sé si es... si sí, es que iba. <risa> se llama, jodido. <por> <risa> Puede ser, ¿eh? Puede ser que sí, me, bebí, me bebí un par de cubatas. El cubata y el orujo. De Vimos la una vieja... Eso está, mi amigo Adrián no, está por pues, testigo. Mayor. Bueno, una vieja. Porque hay señoras mayores y viejas. Esta es una vieja. Una no, chocha, vale. Y llevaba, no, vieja chocha, no lo sé. Una vieja con una cesta a las 4 de la mañana por mitad de la carretera. Sí, bueno, Iba no, para me arriba, me para, para abajo. Boeta. A esas horas no lo sé. Sí. Pero luego miramos para atrás y no estaba la vieja. Ahí está, ¿eh? Experiencia paranormal totalmente. Sí, cuarto milenio ahora. ¿Qué prefieres, mampiros o hombres lobo? ni que fue esto? Crepúsculo, ¿sabes? <risa> Vampiro, hombre, el lobo. El hombre lobo. El hombre lobo, prefi no estás pensando en el crepúsculo, ¿no? En el cachotas. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, yo, siendo hombre... Siendo hombre como soy... ¿Sí? Prefiero a, la, a las vampiras porque son más de chupar que los hombres lobos. No, vale, vale, que me no, no lo van a pensar. Y yo, no. si fuera mujer, preferiría también un vampiro. Porque tú imagínate. Es que el vampiro es frío. Imagínate ¿eh? tú con lo que te quejas yo de pelo. ¿Eh? Tú que te quejas siempre de que, ay, qué, qué, qué peludito, no sé qué tal. Tú imagínate con un hombre lobo. Pues lo calentito que está el hombre lobo. Sí, y, y sí. Lo cual, en teatro, digo yo, <risa> en, en invierno. Ellas, ella elegiría hombre lobo en invierno y vampiro en verano. Bueno, vampiro que no se a hacer que nadie. Bueno, en verano tampoco, porque solo podría sacar de noche. Claro. Y no podrías ir a la playa. Entonces, no te ¿Eh? ya, pues, ya está. Está clarísimo. Le he dado la razón. Yo prefiero, que... yo prefiero vampiro. Sí. ¿Entrarías en una casa embrujada? ¿Entrarías? ¿Entrarías <risa> <risa> y Pues ya está. Entrar aquí, aquí pone, aquí si, pone, la pregunta es si entraría. Ya, si sale, ya no lo pone. No sé si sea tipos que ruin la casa o no sé, pero entrar, entrarías, pues no lo sé. A ver, yo. Yo si me dicen, yo si no me dicen que está embrujada, entro seguro. Ahora si me dicen, vete pa' aquí que te vas a cagar por la pata abajo. Ahí te queda. le digo, vete tú que aquí te espero, muchacho. ¿Tiene alguna experiencia paranormal? Yo sí, tú. Creo que no. Yo contar de tu abuelo. Sí, que sacamos una foto en mi casa y con un móvil y salía mi abuelo detrás ver, y, mi, y mi abuelo yo lleva yo muerto he, cuatro años. Yo tuve sensación como que me tocaba en los pundías, Eso me ha pasado pero, y a mí se me a mí también se me ha parecido. Pero vamos, que no me da la vuelta. Pero bueno, es... o no sea que me da igual. Sí, tú, ya, sí, me tocan los pies que así... ¿Para qué voy a mirar? ¿Para, para llevarme un susto? No, wow, no, no, tú... que no. Yo... Oye, mira, masajéamelo un poco que yo no me giro. <risa> que me duele nunca. Tú dale ahí que, que yo ya no me voy a quejar, ni me voy a decir Pero nada. Es que me lo contaste tú y yo ya me di la vuelta. Pero, ya, pues yo, yo, yo, no me yo sí me di la vuelta una vez que me quedé paralizado y sentí mucho frío. Y, y fue al poco de morir mi abuelo y lo vi. Eso, vamos, palabra mía, y eso, eso es cierto, como tal, la, gente, la gente va a pensar que soy, que veo, ¿sabes? que le he embrujado yo? la bruja Lola. <ríe> ¿Cuál fue tu primer miedo? Uf. Ver, señor! ¿Tú ¿Qué sé? Yo, tuve... ¿Tú ¿Preguntas honestas? Joder, un tarde miedo, te van a preguntar qué, qué tal, qué tal te va la vida. ¿Cuál, ¿Cuál fue, fue tu primer miedo? ¿A qué fue lo primero que tuviste miedo? Yo creo que a montar en bici, pero porque cuando aprendí me caí un par de veces. ¿Qué era esa? Joder, pues yo tenía miedo a aprender a andar en bici. Pero luego aprendí, pero al principio yo tenía miedo a eso. tendría miedo a suspender, miedo, no sé. Eso está claro, pero eso. Tu primer miedo que recuerdas, algo, algún bicho. No, no, no me da miedo a bicho. Es muy valiente tú, ¿no? Que cuando oyes un ruido por la noche no, no, no. cuando hay un ruido por ah, la noche bueno bueno bueno tengo miedo bueno tuve una época de miedo porque nosotros tenemos una casa en Retama y entraron a robar que no había nadie ¿Di, no di, había nadie di que pasó entraron mismo que no, no, <risa> y dijeron no bueno esto no es para mí nada. dijeron esto no es para mí <risa> pero, como como triste no se llevaron nada nada ¿Cómo? Vamos, ni una cerilla como con mi coche <risa> Cuando me quedaba a dormir allí, ya estaban parados ya de que iban a entrar y entonces no dormía. Cada X hora me despertaba. ¿Ves como le tiene miedo a algo? Que decías que. Pero no Pero ya no, ya duermo allí. Ha pasado su tiempo, claro. Pero porque estoy yo, duermes allí porque estoy yo, ¿sabes que, qué? ¿Sabes qué? Si entra alguien, me mata. <risa> bueno, matan... bueno. A mí me matan primero, luego no ya te matan a ti, pero yo soy el primero que soy el que iría. Así es. ¿Tienes alguna fobia? ¿Alguna manía? Algo? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué has dicho? Limpiar. Yo tengo fobia a limpiar. <risa> Llegan los viernes y los sábados y me entra un miedo. Lo vienen. Lo los viernes. Le tengo los... alergia al mocho y a la escoba. Pero al final limpio, ¿eh? Pero le tengo fobia. Bueno, limpio. Bueno, cambio sí. del polvo de sitio. Yo sí, cada vez que me voy de casa Tengo que revisar los grifos Por si se queda alguno abierto Cada vez que, a las... vez, cada vez que me voy de casa Y el y corta la general No, eso no Y el butano Para dormir y cuando me voy de casa Bueno, está bien Oye, eso es Más que una fobia es una Precaución de que no pase nada Mira a los vecinos del año pasado que nos inundaron la casa porque dejaron el grifo abierto. No se dejaron el grifo abierto, bueno, le reventó la tubería. O son sea, un poco gilipollas. Una, de, una del baño, boom, y hasta luego. Le reventó la tubería. Eso fue lo que le dijo al seguro Pagora. ¿Por qué no dejaron el grifo abierto, seguro? Un palmo de agua. La última pregunta, ¿eh? Si fueras un asesino de una película de terror, ¿cómo matarías a tus víctimas? ¿De qué manera las, a las matarías? Yo creo que la tarea la cortaría un pedacito. <risa> <risa> no sé, si Oye, fíjate. Yo creo, que lo... Yo... Si eso es tomar que le tome algo alguien que se quede ahí, pues no. Eso no tiene ni tarrón ni. Yo los mataría. A lo <risa> ¿Qué mierda es esa? A los mataría. Echaría un pego en la. y lo, lo atufaría. No puedes sacar los ojos. Una ¿no? muerte, ¿no? ¿eh? De que sacar los ojos. Claro, no, pues es terrorífico para que se... Yo creo los que sería incapaz de matar a nadie, fíjate lo que te digo. si ¿Sí, mata a las moscas. Bueno, hombre, pero las moscas, ¡pum! si pues matar no puede, a, a, a palos también, oye, pues no lo sé. pero... Sí, sí pueden matar, seguro, a los animales. Pero lo más fácil es, a ver, lo más fácil sería envenenarlo. Bueno, yo envenenaría. Yo también. Le meto ahí una pastilla y digo... a hacer. Venga, bebe, bebe, buena noche Buenas noches, Buenas noches, hasta mañana. <ríe> Hasta mañana no, porque ya no te vas a levantar Pero hasta luego. Yo creo que ese sería la mejor muerte Sí Entonces, Y con tu cúpica de vino ahí Bueno, hay, hay muertes que no se pueden contar aquí por YouTube Que estarían bien también Pero bueno ¿Qué muerte vas a contar tú? No, no, que digo muertes más, más de más gusto y eso, ¿no? ¿Qué gusto? ¿Qué? Porque <ríe> no, que no, que no, no se puede decir no, Bueno, no, en fin, que ya, que ya está, da, que da, nos da, estamos da, liando da. Que nos estamos liando, que tenemos que cortar el video, ¿Vale? Hasta aquí... No le interesa. <risa> Hasta aquí. el vídeo de hoy. Esperoso, si Pero. Llama, escucha, escucha. Vamos a ver. Como he prometido en mi último vídeo, que por cierto lo ha visto mucha gente, no me haga burla porque es verdad. Porque se han suscrito, le han dado like, han comentado. Eh, que ya tengo 450 y pico suscriptores. <risa> cuidado. Uno de ellos. Que de aquí. Puh, de aquí a la fama. Bueno, que prometí que siempre en mis pantallas finales Recomendaría un canal. En este caso. Eh, lo que voy a hacer va a ser recomendar un canal y al mismo canal lo voy a retar. Y el canal es el canal de Derika a la que reto a que haga el tag del miedo del terror con estas preguntas que hemos contestado Majo y yo. Eh, y bueno, deciros que el canal de Ederi, ya he hablado de él muchas veces en mi, en mi canal, es un canal que hace críticas a vídeos que encuentra en YouTube. Es una tía que también últimamente está haciendo vídeos con temas de terror. Entonces este tag le va a venir genial. Así que nada... Si os ha gustado el vídeo. Para con las manitas, que un brujo. Luego no, soy yo la bruja. Si os ha, si os ha gustado el vídeo, le, poned... le. like, comenté y compartí. Eso. Y dejadme en los comentarios Pues lo que ¿Y os ha si parecido. Si no os estáis suscrito suscribí. Y si, <risa> <risa> si queréis más tags con majo, eso. Si queréis que no la saque más más que. Pues, ¡Ay! Bueno. Si a le gusta a la gente que salga. No, no, si la pues verdad que te es Que te la vida. <risa> Pero, aunque, no, ya tengo yo la vida bastante arruinada para que me la <risa> Bueno, hasta el próximo vídeo, chicos. ¡Chao!